Muy buenas tardes, Se muy nos caen los muros. Se nos, se nos están cayendo los muros, pero eh, Muy buenas tardes a toda la gente buena que nos acompaña en esta tarde de lunes. Mi nombre es Javi Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Estoy con mi compañero Ismael Corona. ¿Qué onda? Estoy contento porque se nos caen los muros. <risa> no, bueno, el teatro lo tenemos aquí sobrepuesto. Miren, es para... Pero, pero pues, pláticanos que esto, ¿qué esto? Qué, ¿Qué onda con esto? Qué no ah, bueno, esto? no, espérate, oh, te, te, voy a, te voy a contar la historia. Te voy a la contar historia. la historia. Bueno, allá adentro mucha gente trabaja la, la artesanía. Yo, nosotros aprendimos a trabajar la madera. Y bueno, mucha gente que ha, que ha visto nuestros programas pues, siempre han visto que yo tengo un techo. Un óleo, un hoyo, ahora sí que tengo un hoyo en el techo, ¿no? No lo he arreglado, pero para eso es esto que tengo aquí. mire Este se lo podemos hacer. ¿De qué está hecho esto? De madera. De madera está súper ligero. Es madera y este material que tiene como... Ah, pues es este... Diferentes materiales simulando que son tabique rojo. ¿No? ¿Y es Entonces, pasta, es pasta. Es, es pasta, ¿no? le puede colgar lo que sea. Se lo podemos, le podemos hacer lo que usted quiera, de verdad. O sea, son los fondos para streaming, ¿no? Radiando stream, en cana. Radiando en cana, ah, sí, o sí. Sea, fondos para streaming, radiando en cana. Puede colgar, le podemos poner perchero, colgar cositas. Cualquier es, oficio puede tener su fondo si lo sí, transmiten digitalmente. Sí. O si sea, en lugar de poner los, eh, los fondos y luego esos que se mueven ahí en, ah, en la pantalla la, de la computadora, pues te ponemos este y, ¿Y está igual, adivin? miren. Ya no te vas distorsionando. Está como por aquí, como por aquí, como por aquí, estás como por aquí y hasta acá. O sea, le abarca lo que es la... O sea, estoy sí. como a medio metro del, del teléfono. Estamos ¿Hay abarcando. una medida estándar de esto? ¿O pues está no... por qué la escogiste con esta medida? Pues más o menos me la, como la medida, ¿no? Me imagino sea, que fue se ve fue la a... cámara, lo estoy checando y sí, más o menos es como uno hacer como uno veinte por 115 quince es acostar ¿no? a ti no a Ajá. tu necesidad de que acá atrás ah, ya. y lo puede tener fijo igual este en su recámara lo pone, puede tener un desmadre así como luego tengo yo en mi casa yo creo que nada más no por lo que estamos luego estamos en pandemia bueno es el pretexto no pero o tengo muchos perros pues están dormidos y en lugar de que se vea el techo y el hoyo pues ya se ve esto mire Entonces, ya no hay ninguna bronca Oye, ¿no? y lo estaba observando ahorita está macizo sí está está macizo este, cuando me lo traje hace como, hace poco, llovió y me, me quiso llegar la lluvia, pero se mojó y no, ni se torció ni nada, lo, lo hacemos resistente. Esto está chido para la banda porque, pues, que quieren un fondo y se imaginan un fondo y luego lo, lo que la compañía lo haga, está chido. ¿Y en cuánto tiempo se lo pueden reventar? Ah, no, pues, si lo usted lo encarga un lunes, se lo entregamos el próximo, en una semana. ¿Una semana? Una semana. Dependiendo de la medida. Dependiendo de la medida, y el dependiendo del acabado también. Este, les, puede ser un paisaje, puede, puede ser, ser un una paisaje, puerta? Una, puerta, una puerta, una ventana que dé ve con un fondo de algo, una este, oficina, un, unas, unas <risa> grutas, acá si ustedes quieren ver acá medio muy, muy pinche loco. Las o playas lo que, de Hawaii lo de Hawái, unos barrotes, <risa> este le podemos hacer cala, una calaca, le podemos hacer un guasón. No me cae de madre, queda el pinche Guasón, queda poca madre, ¿no? Este, ya por, ¿por estaremos subiendo imágenes de esa, ¿no? Eh, si pues usted nada más pídalo, estamos... Nos puede contactar en teatro y teatroyprision.com eh, O en el Face, compañía de teatro penitenciario. O en el Face, compañía de rápido. teatro penitenciario, estamos ahí puestos, ¿no? ¿Y este, si ah, pues es que mira, zapato, mira tenemos ¿no? a, a, mi, a mi general. Acá está Majaneral. general la rosita, el tío. Mire. ¿Ya ve? Es uno de tantos... Acá tenemos a la niña. También. Aquí tenemos a la mordida. Aquí tenemos a la mordida. Aquí tenemos a Juan Dobodó, Ricardo, las hijas de la SLAM. Las hijas de las SLAM les vamos a dar un aviso. Vamos a estar en el claustro de, del Helénico. En eh, eh, abril. En abril. Es, me parece 9, 10 y 11. Ese fin de semana vamos a estar a las 8 de la noche. Viernes, sábado a las 7 y domingo a las 6. Eh, pues los esperamos, la verdad es al aire libre. Está es, bien, chido. Es el al... muro de los recuerdos. Sí. <risa> Así como luego hay Ay, unos wey. que pegan su chicle nosotros pegamos este... Nuestro chiclote pues, de la compañía. Mira, aquí está el bochito, ese pinche bochito, nos dejó tirados muchas veces, pero pues ahí andaba. ¿No? Este... Y le, le platicaba, pues muchos aprendimos a hacerla, a trabajar a madre y adentro. Es una de las formas más comunes de trabajar en la penitenciaria. Honradamente, si hay otros yo no lo sé, no me acuerdo. Y si lo acuerdo, pues se me olvidan las cosas, ¿no, güey? <risa> pues... Pero muchos aprendemos a trabajar el arco, ¿no? Y pues yo aprendí eso, pues había un pedazo de tabla ahí en el auditorio. Este, en el auditorio, en el taller de serigrafía tenemos un taller de, de construcción de escenografía y nos pusimos. Ya cuando llegué los chavos ya lo habían hecho, ¿no? lo terminamos y e hicimos uno similar para un ejercicio uh -huh. al principio de, de diferentes tipos de pastas, ¿no? Y a mí me gustó esta y lo hicieron como la réplica, ¿no? El otro, pues allá está. Si sí tiene relieve y todo, sí parece. Sí, parece como... Sí. Lo ves de lejos y parece pared, ¿no? Pero pues es... Es madera, es madera y no pesa. Eh, bueno, lo invitamos a que... O sea que nos vean las hijas de la en el, en, el, en, el, en el teatro helénico, en el clausuro no del helénico. Sí, uh, tranquilo. Bajo la, la dirección y de la dramaturgia del maestro César Enríquez. Que por... ¿Aquí, están, aquí están las hijas de las No le mienta. Bueno, aquí también estaba el chaparrito, ¿no? Eh, va a estar este, el maestro Luis Montalvo, un servidor, mi compañero Ismael, mi compañera Valeria. Eh, pues los esperamos, apoya el teatro. Pues, pues, ¿no? Miren, hasta, hasta las hijas de las se van a llevar en en comercial y todo, <risa> pero este está bien chido, la neta yo me quedé así de, pues podemos hacer sets, mini sets. Minisets, sets sí, Para ya, para ya, ya, ya cuando. le repetimos, ¿usted quiere suyo? Y todo, es más y... a mis compañeros de difusión que igual nos van a ver al ratito. <risa> este <risa> sí, en <risa> lugar de que se vea la tía que está pasando, ¿no? Pues se lo ponemos aquí atrás, mire, le podemos poner, puede ser movible, fíjese, le ponemos, le ponemos las las llantas, se lo recorre que va a la sala, chinga su madre, me llevo el de esa a la sala, lo pongo, pongo mi silla, pongo acá mi tripé y vámonos. Se ¿Sí lo podemos ponentes. hacer, no, de verdad, no le hablo a peso del culo, ¿eh? ¿De <risa> le hablo lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer, ¿para qué se lo platico? Pero lo que sí podemos hacer es eso, poner llantitas que sea movible, lo podemos hacer que sea, que sea en tres partes, una, dos y la que arma tres, para que lo guarde como si fuera un tripé. ¿no? O sea, que o sea, a través sea, de las artes estamos haciendo un tejido chido. Sí, no, ¿qué cree? Pues hacer? nos estamos nos, estamos, este, buscando nuevas alternativas como toda la gente que que ha buscado, este, pues, seguir en este, pues, en esto, la verdad, a nosotros nos gusta y por eso nos aferramos, no queremos desaparecer, queremos, al contrario, queremos estar otros 12 años más. Llegarles a la casa, así como ahorita con radiando Encana, en Cana, también por Teatrix, por Ricardo Theatrix. III. Vamos a estar el 25, 26, 27 y 28 en On Demand, ahí en la plataforma digital de Teatrix México, consúltenlo en internet. Cuesta 99 pesos. Me cae de madre. Yo le, le, esos también son baratos. Aquí todo es barato como la carne de gato. Me cae de madre. Muchas Ay, no veces como buitre. la carne de buitre. No, esa sale un poco más cara. Esa sale un poco más cara. Pero la, más barato que la carne de gato. Me cae de madre que sí. este, Pues aquí estamos. y no nos vamos. Eh, y recuérdenlo, en la cárcel también se aprende un oficio. Si uno quiere. Yo aprendí a manejar la madera. Aprendí a planchar. Aprendí a hacer teatro. Que hasta ahorita, hasta la fecha, llevo 12 años haciendo teatro. Y aquí estamos. y no nos vamos. La madera, mire. Tenemos varias puestas en escena. Y se espera? mueve si tú quieres. Ver, espera, mire. Si molas es que está temblando. Está temblando. <risa> no, el vecino con la rola, ¿no? Y acá, tan, tan, ¿no? Pero, este, pues aquí estamos, de verdad, este, pues, aquí algo más, Mayelito. No, estoy contento. Estamos contentos Estoy contento contentos. de vivir. Que se nos cae la pared, güey. <risa> sí, es que la primera prueba antes de esto, antes de esto, porque, bueno, estamos grabando aquí en el Centro Cultural Autogestivo el 77. Estamos aquí en Abraham González, número 77, que es la sede de los proyectos de impacto o social del Foro Shakespeare y sede de la compañía de teatro penitenciario. Estoy moviendo aquí este desmadre. Eh, vénganos a conocer de repente si usted quiere visitarnos. Está cerrado, toque. Quiere conocer, le damos un rol y pues, ahí nos invita una chela. Ya, ¿no? no, no es cierto, lo, lo esperamos de verdad. Yo cuando esto se normalice, pues aquí, aquí, aquí vamos a estar. Con los no. cómplices y toda la onda. No se pierdan movidas penitenciarias. El próximo martes, o sea, mañana este, con el maestro Juan Carlos Cuellar, un saludo. No, pues, creo que ya no, <risa> ya no llegó. Ya no llego. saludos. <risa> no, un saludote, este, pues, vámonos que ya nos vieron, y recuerde, y recuerde, en verdad le recuerdo una cocha, el que ponche y no atiza ni las cenizas alcanza. Venga, sí, vámonos que ya nos vieron, vámonos. <risa>